Cuando sientas que todas las luces de tu destino se han apagado, cuando estés exhausto de volver a la imagen de la vida, cuando sientas que las circunstancias no son justas para ti, debes enfocar tu mente en una cosa. Dios tiene el control, y Él no permitirá que nada te suceda que no cumpla su propósito en ti. Dios usó todo su amor para crearte, para elegirte desde el vientre, para traerte a este momento de tu vida, y Él no permitirá que nada malo te pase a ti, porque Él ha vencido al mundo. Sé que suena fácil, pero tienes que mantener tu fe. Confía en Dios con todo tu corazón en medio de circunstancias difíciles, y Él vendrá en tu barca, como lo hizo en la barca de los discípulos para capear la tormenta. Al verlos, Jesús cruzó un mar embravecido, y estuvo allí calmando el viento. Él es el mismo que fue ayer, hoy y siempre. Él es el que lo hará por ti. Así que no temas. Dios está en control. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23.4